¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal estáis? bien? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y en este caso hemos venido a visitar Otra vez el Hotel de Hielo Y esta es, este es el Hotel de Hielo de este 2023 De la temporada 2023 Yo ya tengo un vídeo enseñando el de, el de El año pasado, el de 2022 Y bueno, pues os voy a enseñar cómo es este año Porque cada año cambia eh, El año pasado, pues la diferente que ahora así que os voy a enseñar de nuevo todo el hotel no voy a explicar cómo se construye todo eso si queréis saberlo lo podéis ver en el año pasado y tampoco voy a enseñar las saunas porque eso también lo tenéis en el vídeo del año pasado entonces aquí está el hotel ahora os lo enseño por dentro y aquí estamos viendo los renos que tienen mirad qué monos y pues eso os lo voy a enseñar habitación por habitación entonces aquí está la recepción, ¿vale? Acabamos de entrar por aquí Y aquí se empieza el pasillito Ay, está es como de... Ay, qué calentito se está aquí dentro Está calentito Aquí dentro hace menos 5 grados Aquí dentro hace 5 grados este pasillo es temática de ajedrez Mirad qué guay Mira temática de ajedrez, un caballito esta es la habitación de las ovejitas, esta es una de las suites que tiene ovejitas aquí ay no, es que te cae luego aquí hay una habitación para más de 18 años así que no se puede entrar mirad esta es la habitación dinosaurio. ¡Ué! ¡Ay, qué susto! A ver, si bajo el brillo se verá mejor. Si sí, es un dinosaurio esto. Si este es un triceratops. Aquí está el. ¡Ay, que me cae el resbalo aquí! Aquí está la cama. Y el dinosaurio. ¡Ah! Aquí está la cama. Esta habitación, a ver cuál es. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, una habitación abstracta, ¿no? Un trono. Gusanos. Esta de aquí es la habitación de arte abstracto. A ver, vamos a buscar otra. Yo quiero ver a ver si han hecho una igual que el año pasado, una tortuga. Ahí, ¿dónde se ha metido ahora? Aquí. A ver esta. Wow, esta está chula. Es de una rana. ¿Esto qué es? El príncipe Ah, el príncipe. Pero no es la princesa y el sap. Ahora el príncipe y la rana. ¡Oh! Mira, un pajarito por ahí. Ah, esta es la del príncipe y el sapo. Aquí está el príncipe y la aquí ran. y la rana. ¿O oh, es el príncipe y el príncipe? Aquí sí, no sé. ¿No es ¿eh? esto que son modernos? No. Mira que mano tan la, la... <risa> Le va un tortazo a la rana. Esta es la habitación tropical, un oso perezoso. Este me encanta, es ¿eh? un mono. Un. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una, una de estos mayas, ¿no? En los dientes aquí. Y a ver la habitación. ¡Wow! Me encanta con el tucán ahí. Como una selva. Esta habitación está chula también, ¿eh? ¿Esta habitación que es? De la mermelada ¿Mermelada? Mermelada ah De la sirenita unas ¿Vale? conchas Y la cola de la sirenita Y ahora vamos a ver aquí las habitaciones más pequeñitas Esas es habitaciones por si tienes frío por la noche te puedes meter ahí que hay. Ahí, ahí, calefacción. Vale. Aquí hay un pasillo, así, verde. Y aquí la habitación número 100. A ver qué hay. Uh. Esta otra habitación. Estas es son habitaciones así más pequeñitas. De tres personas. Esta habitación. 400 euros la noche 400 euros la noche esta habitación O sea, imaginaros las más, las más grandes Aquí están los baños Que son baños pues normales Y mmm, Aquí a ver 98 La habitación 98 Ay, aquí no hay mucho, ¿no? No, esto solo Aquí hay una rosa una, una huella de oscilar. Una habitación 97. A ver, espérate, que voy a... a. ver. Está normal por aquí. Aquí una ventanita. Parece de Frozen la, la ventana esta. A ver, las siguientes habitaciones. La 96. solo un cuadrado. Cuadrado, que este año hay más habitaciones, pero algunas no están tan detalladas. Esto es como un. sin tronco, tronco. Algunas son así más simples. Sí, estas son las más económicas. Sí, estas son las habitaciones más económicas, entre comillas, 400 euros, sí, comillas, 400 euros la noche. La 95. A ver. Uy. Uy, esta tiene buena pinta, la 92. Mira, qué mono es. ¡Ay, qué susto! Mira, mi, buja, mi bufanda. Uh, mira, qué mono es. ¿Qué es eso? Aquí sí. podemos nosotros. ¿Queréis dormir aquí? No, que frío. No. No. A este oso le arrancaron la cabeza y se lo tuve que pegar. Ay. Pero qué animales son? ¿Oso? Son osos. Ha un poquito más pequeño el cuello, pero bueno. Son osos. La habitación 94. Así con dibujitos raros. <risa> Mira, eh, pues miren bien, vosotros cuatro dormí aquí uh -huh. y aquí. Ahora dicen que está es una habitación bonita, la 91 ¡Ay, qué chula! ¡Qué chula! ¿Y por qué no nos registré allí aquí? Con setas, florecitas, esta está chula, eh. La 93. A ver. Uy, qué guay esta con el águila ahí. Me encanta. No es un águila, ¿no? Es que es un búho. Ah, es un búho. Para tres personas esto y ahora vamos a ver la habitación más chula más grande cuál es esta la 90 a ver uh, uh, uh, <risas> mirar qué chulo wow wow qué grande es esta ¿eh? o sea es como una piscina con hipopótamos Girasas. No, pero es como la piscina de los hipopótamos ahora aquí está la la capilla la iglesia que aquí se puede aquí os podéis casar si queréis eso aquí se puede hacer bodas mira que guay os gustaría casaros aquí ahora esto es el restaurante no Mirad qué guay. Este es el restaurante. El restaurante es regular suyo, pero aquí está un restaurante. A ver, ¿cómo aquí? Un restaurante enorme. Wow, qué guay. Es gigante, eh. No va a decir que está todo el chulo. Sí, ya lo he grabado, mira. De oh. antes. Voilà. Toma. Toma, toma. Voy. Y aquí así más. Wow, aquí también es gigante. Ahora se Mirad que guay. Qué chulo está, ¿eh? Y ahora vamos a ver si nos da tiempo ir al, al bar de hielo, al ice bar. Mirad, aquí hay un plato. ¿Qué? No. como un barco vikingo Sí, y ahí, esto no se ve bien pero es un vikingo como gigante nada más, con el flash a ver, es sí. que, que yo tengo una linterna superceta en este momento wow a ver, ponen la linterna a ver, si lo ves así mejor un vikingo con un hacha y esto de aquí ahora es el ice bar ¿Pago yo? Nos hemos pedido unos chocolates calientes con unos shots de hielo Y no lo peguéis aquí porque a mí el año pasado se me pegó y... Sí. <risa> Sí. Sí, es Mirad, chocolate calentito uy que va mucho Ufa. ahora estamos pasando por fuera del hotel que tiene restaurantes así por aquí están las saunas que os enseñé el año pasado. ¿Qué? Ay, por Dios, que se le ha caído el chocolate caliente en el pie y se la ha congelado ahora. Aquí estaría la sauna de presentación, pero como la todavía no se ha construido, vaya. Porque el hotel cada año se tiene que volver a construir, en verano se derrite. De hecho, yo he visto en. Yo vine aquí en mis, en mis paseitos en bicicleta de 18 kilómetros. Yo venía aquí a ver eh, más o menos cómo se ha derretido el hotel y estaba bastante derretido. Y aquí es, esto está aquí al lado de un lago el hotel, porque el agua de la nieve y el hielo lo sacan de este lago. Y tienen pista de patinaje para tirarse con trineos y todo. Así que nos vamos a tirar aquí un ratito. Mirad cómo se ha quedado el árbol. Ahora la gente se está quiteando en trineo. Uy. Estamos caminando sobre el lago congelado. Mirar cómo está por ahí. Todas las montañas. Nos hemos metido aquí en el tipi para calentarnos un poco. Aquí en el mismo tip y en la parte de arriba Tienen el techo de cristal Que se pueden ver auroras boreales por la noche Y bueno chicos hasta aquí El vídeo de hoy Me he quemado eh, Todo el culo porque se me ha llenado de nieve Bueno Ay. Ay. Ya nos vamos a, a casa. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.